Hola. Sí. Eh, Muchas gracias por la, la presentación. Muchas gracias a vosotros por venir i assistir una vez a en una de las taulas que organizamos desde el Observatorio Europeo de, Observatori de Memórias eh, dins del mar del Festival del Pensa. Eh, Mi nombre es Ricard Conesa, soy historiador y técnico de proyectos de Observatorio Europeo de Memòries de la UB. Y eh, digo que aquest, esta taula también ve... Eh, ve llegada a un proyecto que en duenoterma a terme amb el grupo de investigación de la professora Núria Ricard, un proyecto que está dirigido por Jordi Guixer, director de observatorio, y en el que hi participa més gente. No solo nosotros está la Andrea Sierra, especialista en temas del monumento de Tortosa, la Elena Viñani, eh, que es la que ha participado en la cuestión de, del mausoleu de Mussolini a Predapio, la Sinta Domingo, que es la que ha fet más la recerca sobre, sobre el mausoleu de, de, del Terz, del reggaetés de Montserrat. <coughs> Yo mismo, y, y como digo, la, la profesora eh, Núria Ricard. era eh, un proyecto en que intentaban hacer un análisis comparativo de estos patrimonios incómodos, de estos llegados de las dictaduras, de cómo se anda de la actualidad. La profesora Núria Ricard es... Es eh, profesora de Bellas Artes, ella es especialista en memoria, eh, art público y espai público. Eh, ha estat, también alrededor la, de la plataforma para el Monument de las Corts. Eh, ella, de hecho, va ser eh, la qui liderava el projecte que lideraba el proyecto que finalmente es va a ejecutar. Y <coughs> también está alrededor de la plataforma eh, Fem Nostra la Model, ¿no? que va comenzó el 2017, reivindicando este espacio para eh, el uso Es decir, tiene un, una carrera, un bagaje bastante importante en estos temas de participación ciudadana en estos espacios públicos y en estas resignificaciones y reapropiaciones de estos espacios de memoria. <coughs> Dito esto, también creiem que esta era una buena oportunidad para portar eh, a una persona eh, que es especialista en periodismo cultural de hecho, él es historiador de arte y, y periodista, periodista peldiario.es, pero ha trabajado en diversas redacciones y tiene divers, diferentes publicaciones, como las Invisibles, sobre la invisibilización de las damas al Museo del Prado. Pero men había publicado también este libro, Decapitados, que fue una lectura sobre el ventall de movimientos tan de de asalt a, a, a estos monumentos que, que están vinculados a memorias traumáticas, dictatoriales o racistas, y fa un ventajo desde des los monumentos eh, fascistas, desde los monumentos eh, más dedicados a l'esclavisme, esclavismo, al colonialismo, los monumentos eh, vinculados a las dictaduras comunistas, a China, Xina, a la Unión Soviética, y creiem que era una buena oportunidad para convidarlo y que nos parles y nos fes una mica, eh, ens postres el su punto de vista sobre cómo se ha tratado o qué ha pasado con estas recientes movilizaciones de monuments. a monumentos. ¿no? Entonces, muchas gracias, Pello, por venir y asistir a esta mesa y nada más, te cedo la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Yo... Muchas gracias al festival, muchas gracias a, a Nuria. Creo que va a ser un, una mesa muy interesante y, y agradezco desde luego a la ciudad de, de, de Barcelona y a su ansia de debate y de apertura que se puedan hacer estas cosas. vemos de una ciudad en la que el debate cada vez está más esquilmado y la postura más petrificada. De esto vamos a hablar hoy. Bueno, voy... Voy a plantearos, lo voy a leer porque quería ser muy, muy, muy exacto en, en, en mis reflexiones. Creo que eh, voy a ser muy breve. Y mientras os voy a ir proyectando una serie de ejemplos. En concreto me voy a centrar en tres, en tres casos y, y acabaré con un sueño, con un ideal. Eh, y antes de nada sí que... Eh, Quiero hacer unos apuntes de mi planteamiento acerca de, de la violencia de estas presencias en la calle. Uno, es hora de... Mi discurso va a ser un poco directo, entonces en, en, disculpad ese, ese tono panfletario. Es hora de desmonumentalizar y de reconquistar los espacios públicos con la participación de la ciudadanía. Es hora de prescindir de los símbolos de que mienten y agreden, que ocultan la historia, que excluyen a las víctimas, ante la reconstrucción conservadora del pasado sin complejos, planteemos la construcción progresista de una mirada sin complejos. Dos, el monumento no es historia, es obra del capricho político, es más propaganda que patrimonio. El monumento es un acto reflejo del poder que se impone sin preguntar y se destruye sin pedir permiso. Los monumentos no escriben la historia, por lo tanto, apenas ilustran los intereses de una parte de los que pasaron por ella. La ciencia historiográfica asume que la última palabra de los hechos históricos nunca está escrita, nunca está dicha, y la propaganda monumental procura que después de la suya, de su palabra, no haya ni una más. Aspiran a petrificar sus creencias. Tres, los monumentos son... No son más que recreaciones de hazañas, cuyo objetivo es imponerse a las generaciones que los, que los hereden. Esa es la razón por la que son tan débiles e indefendibles. Y ese es el motivo por el que los defensores de estos símbolos procuran disfrazarlos de históricos y de patrimonio artístico. Cuatro, las estatuas pasan por ser referentes respetables, pero no respetan la verdad. Los manifestantes no atacan la historia ni pretenden mejorarla. Y entenderéis que me refiero a estos debates, falsos debates sobre la cultura de la cancelación. Se levantan contra los elementos que contaminan la verdad y honran la mentira. No quieren borrar la historia, quieren extirpar los elementos que la confunden y tratan de imponerse al margen de la verdad. 5. A diferencia de otros símbolos nacionales, los monumentos son incapaces de representar más allá de sus propios intereses. A, pe, a, pensar, a pesar de su empeño, tampoco perduran en las generaciones venideras. Son perfectas máquinas de exclusión abocadas al fracaso. Su lugar son los museos como ilustraciones, quizás, de una deriva totalitaria que la población padeció en un momento determinado. La calle es un espacio libre y diverso que aspira a la concordia y en el que no cabe la celebración de quienes se definen contra los ideales democráticos. Vale, a ver si esto… Bien, esta es la primera imagen, ese es el primer caso que, eh, del que quiero hablaros. Escultura de Lenin en, en una plaza de Berlín Oriental, en la antigua República Democrática Alemana, Nikolai eh, Tromsky… Hace esta escultura de 17, 17 19, 19 metros. 1970 se inaugura ante una muchedumbre. Una monumental escultura de Lenin bueno, posando, caminando, que su, que su escultor lo definió como un luchador por un futuro maravilloso. Quería enfatizar, dijo, que las ideas de Lenin son inmortales. Bien. Eh, lo, al año y medio de, de la caída del muro, esto es lo que ocurrió. La orden del Ayuntamiento de Berlín fue despiezarla en 129 partes. Tardaron tres meses en desmontarla entera. Granito ucraniano... Bueno, luego enterraron, y este es el caso, digamos, esta es la operación más llamativa de todo esto, luego enterraron los cachitos de Lenin en el bosque de Miu, Mügelheim, al sur de la capital alemana ya unificada. Borraron las marcas bajo la maleza y no se guardó memoria, o no se registró, porque de alguna manera la memoria sí que quedó, la ubicación del enterramiento. Las autoridades lo hicieron desaparecer como el asesino que se deshace del cuerpo de su víctima para no dejar pruebas del asesinato. La esperanza era el olvido, pero cuesta más hacer desaparecer las ideas que los huesos, y ya me entendéis a lo que me refiero. La cuestión es que ese tumulto fue descubierto por un alumno norteamericano que un buen día se planteó ir en busca del de Lenin enterrado y terminó hallándolo. Digo que el sadismo inédito contra esta escultura acabó 24 años después, 2015. Ese año la historiadora Andrea Teysen luchó para sacar la cabeza del, del tumulto y le costó varios años. No le decían dónde estaba en un principio, la encontró gracias a este estudiante. Cuando la encontró le dijeron que no había dinero para extraerla, consiguió el dinero y la financiación. Entonces le dijeron que si quería exhumarla, todas las partes de la escultura debían permanecer juntas. Finalmente, ante su incansable tenacidad logró extraer la cabeza para llevarla al museo que estaba montando en Spandau, que es una ciudadela cerca de, de Berlín. En, es una cabeza de casi dos metros, el, es el icono de, del museo que, que ha construido, en el que hay un registro de toda la estatuaria, que pasó por las calles de Berlín desde el ascenso de la monarquía prusiana hasta la caída del muro incluyendo también varias piezas de escultores eh, nazis ¿Por qué me gusta esta idea eh, hoy aquí? porque es, una, es un ejemplo de demostrar cómo se neutraliza la propaganda con el trabajo de la historiografía y con el aparato museográfico poniéndola en contexto es como... Estas piezas eh, se deshacen en su pompa y se convierten en un elemento ilustrativo de un momento clave histórico que puede ser representativo. ¿no? Siguiente caso, que tiene que ver con Lenin también, es eh, Ucrania, donde se erigieron 5.500 aproximadamente esculturas de Lenin y... 5.500 esculturas de Lenin fueron retiradas en cuanto cayó el, el muro. Había una, había una costumbre en Ucrania, incluso que los recién casados iban a depositar flores nada más salir de las iglesias a la escultura, para que veáis lo eh, impregnada que estaba la sociedad y la comunidad con, con, con estos monumentos. Bueno, la cuestión es que el artista ucraniano Alexander Milov dio el primer paso para ocupar uno de esos Pedestales que se habían quedado vaciados y reconstruyó a partir de una, de una, de una estatua derribada Darth Vader. Elevó mmm, de manera irónica o transformó de, de manera irónica un, una escultura en otra y una vez muerta la ideología política en el espacio público, pues eh, quedó vía libre para el mercado. El personaje legendario de la saga George Lucas. ...en poder de Disney y es uno de los símbolos más reconocidos del nuevo orden mundial... ...que extiende sin remilgos sus figuras de fibra de vidrio a gran escala por cualquier país. Esto es Madrid, ya sabéis que somos bastante horteras y en el, la última década además nos estamos... ...os están esforzando notablemente eh, o sobresalientemente. Yo pondría matrícula de honor incluso a, a ese ímpetu eh, en destruir... El, la elegancia que pudiera tener alguna calle eh, madrileña esto fue en 2017 ya no está Lenin en ningún sitio ahora está Harry Potter y pasamos del comunismo al consumismo el nuevo ideario identitario se resume en el selfie y esa, es la, esa es la excusa también tenemos meninas eh, y vacas también tenemos mmm, conejos hinchables y algún otro escultor que no voy a dar el nombre pero que es muy reconocido y que es igual de ortea el viejo héroe obrero ha sido sustituido por Pikachu. Lo sobrio y contenido ha dejado paso a lo cookie. Si sí, antes había que temerlos, a los símbolos de ahora hay que consumirlos. No quieren súbditos, quieren clientes. No piden lealtad, prefieren fidelidad. Antes la ciudad era un foro en el que colar la propaganda política. Ahora es un gran plató para anuncios disfrazados de arte. Nos vamos a Virginia, a Richmond donde ahí estaba, afortunadamente, hablo en pasado, Robert eli subido a ese inmenso pedestal durante 130 años, hasta que hace unos meses, finalmente, pues lo han retirado. Hay imágenes que nos someten y como tales no queda otra que sublevarse contra ellas. Si sí, el destino inevitable del autoritarismo es su derrocamiento, el de los líderes que imponen su presencia pública para ser adorados durante su mandato y después de su muerte será el mismo. El caso de las estatuas confederadas es llamativo. La mayoría de ellas se colocan entre 1895 y la primera guerra mundial y su instalación se produjo en medio de la brutalidad en el contexto de violencia y opresión de las, de las, de las leyes de, de Jim Crow, eh, que, que prepararon contra los afrodescendientes. Pero una segunda oleada sucedió precisamente durante la década de las reclamaciones de los derechos civiles en los años 60, ya en el siglo XX. Eh, con la construcción de los monumentos confederados se aceleró como respuesta al mayor movimiento en favor de la eh, reparación de las desigualdades que había experimentado un país eh, el país en su historia. Fue una contraprogramación de libro de símbolos que coincidió con el, eh, además con el centenario de la guerra. La misión de los monumentos políticos en el espacio público es la de petrificar causas perdidas, como hemos visto. Su intención es rectificar la historia con mentiras, honores, homenajes que oculta la verdad, como ya hemos dicho, y la voluntad del monumento supremacista es la exclusión, la represión y la intimidación de la población que quiere hacer desaparecer. Son un símbolo de la amenaza a la convivencia democrática y, ante la imposición de la mentira, los excluidos y ofendidos, que son los últimos que tienen la palabra y la potestad de pedir la retirada de, esas, eh, de esos monumentos se levantaron contra la de Richmond, capital de la confederación, durante la guerra civil, librada entre el 61 y eh, el 65 del siglo XIX. Eh, y provocaron que las administraciones iniciaran un proceso muy interesante, un proceso legal, para apartarla de la, de la sociedad. Vamos a quedarnos aquí un momento porque… Sucede el asesinato de George Floyd, que es decisivo en, en, el, en, en la retirada de, de, de estas estatuas. El movimiento Black Lives Matter se convierte entonces en una causa internacional, con especial eco en, la, en Latinoamérica y con los símbolos, curiosamente, de la invasión española. En este caso, en, en Richmond, el gobernador demócrata Ralph Northam, que tenía ya de por sí un pasado racista curioso, que quiso lavar con... con con este movimiento, que nos ha venido o que ha venido bien a la comunidad internacional, anunció que la gran estatua del general Rorelli sería retirada después de 130 años. El juez estatal paralizó la maniobra de retirada y dio tres meses para presentar alegaciones. Tres vecinos recurrieron la decisión del gobernador y durante una semana el juez se dedicó a escuchar testimonio en contra y a favor de la escultura. Y ahí apareció la Lost Cause que no viene a ser otra cosa que, que, que la teoría revisionista que justifica que la guerra civil norteamericana eh, fue declarada por los estatutos sureños contra los del norte en unos supuestos ideales constitucionales y no por el motivo real, la defensa de las la esclavitud. Los caos no, no, a mí me recuerda mucho a, a lo que se aferran los descendientes de los, uh, de los franquistas cuando se refiere a la guerra civil española como una batalla entre hermanos para justificar el golpe de Estado. Entonces, ahora sí, eh, vamos a otra foto icónica, que esto es algo bastante llamativo de todas la retirada las retiradas de las esculturas, que no hay foto mala de, de, cada, una, de cada uno de estos movimientos, y, y un icono se convierte en otro, es una máquina de, de generar símbolos incansable desde la ausencia a la presencia. Bueno, la cuestión es que el juicio fue una acción ejemplar, que por supuesto no hemos vivido en este país, contra el racismo sistémico y contra sus símbolos públicos que homenajean a la esclavitud sobre la que se fundó la democracia de los Estados Unidos hace 400 años y que tuvo en Virginia uno de los mercados de esclavos más grandes del país que emergía. A lo largo del proceso se demostró que Virginia no quería formar parte de ese pasado y el juez dictó a favor de la retirada de la estatua. Esto es lo que ha quedado hoy, que hablábamos antes de iniciar eh, esta charla, que creo que es el, el, monu el mejor monumento a, a la memoria de la indignación. Hemos pasado con la retirada de, del, del, del caballero, del, del estatua ecuestre de, de Robert E. un monumento a la humillación, a un monumento a la memoria. Esto podría pasar perfectamente en el Valle de los Caídos, una destrucción, una, un, dinamitar la cruz y dejar eh, el valle con lo mínimo imprescindible para, para, para convertir ese espacio en un lugar de memoria. Hay otros lugares que deben de ser arrasados, eh, franquistas por supuesto, que deben de ser arrasados por completo y lo veremos en, en el último caso, pero eh, creo que los pedestales vandalizados son un monumento en sí a preservar. No, no creo que haya que limpiar en absoluto ni una sola de las pintadas, ni uno solo de los insultos, ni uno solo de los colores, ni de los estallidos de, de, de color que, que hay contra la piedra. Eh, de hecho, hay un colectivo que se llama Restauradas de, con, el, con Glitter, que, que, que ellas promulgan esta decisión de conservarlo todo tal cual, íntegramente, como... Eh, expresión profunda de, de la indignación ciudadana bueno, el caso es que el símbolo es decisivo en los procesos de reconciliación y para alcanzarla la, la reconciliación, la última palabra, la tienen las víctimas ellas deben formar parte del relato del modelo social progresista al que aspiramos, reconozcámoslo cada vez que se derriba o se retira uno de estos monumentos, participamos en la consolidación y el refuerzo del Estado contra los racistas y los trampistas en este caso y en algún otro de los fascistas a la figura monolítica no le interesa el diálogo, prefiere petrificar la mirada, que su palabra sea la última y que con ella quede enterrado cualquier atisbo de debate. Una vez desaparecidos los monstruos pétreos o broncinios, queda el pedestal solitario como memoria de los cuerpos iracundos que se levantaron para derribar las estatuas. Es el mejor monumento a la desmonumentalización de las eh, ciudades. Y vamos con el último ejemplo, que es la estatua de Manuel va quedando en la Plaza de la Dignidad… Antigua Plaza Italia, Plaza Dignidad, renombrada por el pueblo como tal, en Santiago de Chile. Eh, y esta foto es antes de las, de las protestas de octubre de 2019. La verdad es que verla tan impoluta, impecable e eh, inviolable eh, parece, parece algo como de otro siglo, porque en cuestión de un año y medio eh, esto ha estallado, no, no, ya no queda ni rastro. ¿no? Durante un año y medio la rayaron... La disfrazaron, pintaron, intervinieron sobre, sobre la escultura y sobre, sobre Manuel Baquedano y finalmente la quemaron. El monumento al general Baquedano, 1823-1897, en la Plaza Italia de Santiago de Chile, rebautizada por la ciudadanía sublevada como plaza de dignidad, fue vandalizada sin descanso cada viernes desde el estallido de las protestas el 18 de octubre de 2019, si recordáis… Eh, unas estudiantes se saltaron los torniquetes del metro y eso desembocó en el derrocamiento de la Constitución de Pinochet un año y medio después. Eh, en un intento de eh, reconversión simbólica del lugar. El 8 de marzo del, del 21, tres días después de rodearla con neumáticos y prenderle fuego, de intervenirla con radiales para cortarle las patas y, y, y que cayera, los manifestantes... Pararon, fueron, fueron detenidos por, por la policía y se quedó a un corte de radial eh, de caer. Esta es eh, la plaza en ebullición cuando la ciudadanía no tenía nada en contra del monumento. Porque Lo que sucede eh, en esta plaza y en este monumento es muy curioso, es una resignificación sobre la marcha. Eh, para cambiar un país también hay que cambiar sus símbolos. El poder privilegiado se resiste a, a entregar ese control de la, de la patria, de la historia, y de su patrimonio y de sus símbolos. Por su parte, el poder rebelde se resiste a... ...a consentirlo porque rechaza los valores que quieren imponerle. Bien, el poder de la, de la imagen es tan, es tan ingobernable como insumisa es la mirada... ...y en este caso, deba nos queda muy claro. Los manifestantes no se sublevaron para derruir el homenaje al militar... ...por su papel dudoso en la historia chilena, eh, en la guerra de la, de la llamada pacificación de la Araucanía. No les importaba tanto el general a caballo como el nuevo símbolo que habían hallado en la figura... Es un hecho único en los procesos eh, de conflictos monumentales. Cada viernes la estatua se volvía otra, otra cosa, a veces mapuche, otras era feminista, otras obrero. Y los manifestantes se apropiaban de Baquedano, los, lo disfrazaban y lo resignificaban. Lo convertían en uno más de ellos, uno de los suyos. Cada viernes de madrugada la cuadrilla de limpieza devolvía la estatua a su estado original. Todo esto estaba sucediendo en medio del confinamiento por el COVID. Y entonces pasó esto. El simpático Sebastián Piñera decidió, aprovechando el confinamiento de toda la ciudadanía, hacerse un selfie en la plaza que, como ya veis, ya no tiene nada que ver a la limpieza con la que la veíamos antes. Era una plaza que ya estaba tomada por la ciudadanía y este amable señor eh, pasaba, por, bueno, pasaba por allí con su comitiva. Mandó parar a la misma y hacerse una foto y subirla a las redes sociales. En ese momento todo estalló en contra de la estatua, esta vez sí. Piñera se hizo el selfie durante el confinamiento, aprovechando que la plaza estaba vacía, acudió a declarar la guerra cultural por un símbolo. Hasta ese día Baquedano era un complemento sin más de, en la plaza, algo no significativo, la percha donde colgar las reclamaciones, los manifestantes asociaron a partir de ese momento el lugar y la estatua a un hito del Chile que querían dejar atrás y contra el que protestaban desde hacía un año y medio. Derrocar la estatua era derrocar al presidente, representante de los poderosos, de los privilegiados y de, el, y de las herencias de Pinochet. La masa enfureció, eh, la incendiaron, sacaron las radiales y entonces pasó lo siguiente… El Ministerio de Cultura ordenó retirar la, la escultura un viernes de madrugada, aprovechando de nuevo el confinamiento, era marzo de, del, del 21, cortaron por debajo de las, de las, de las patas y se, se la llevaron, ahí veis que está bueno, muy tocada, calcinada, la verdad es que la escultura quedado, quedó mal. Yo pude hablar con el restaurador que, que dirigió la operación y me dijo una cosa muy graciosa y es que una estatua en Chile no la vas a conseguir tirar porque están todos los monumentos construidos pensando en los, en los terremotos. Eh, bueno, la cuestión es que la ciudadanía no quería que se retirara la, la, la escultura. El plan diseñado por los técnicos, eh, con, la supervisión, con la supervisión de la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, Valdés eh, consistía en actuar ese viernes de madrugada, aprovechando el toque de queda eh, y que la población estaba recluida. Y descabalgar la escultura de su pedestal para llevársela con urgencia a restaurar. Y ese es el verbo definitivo. No es solo una restauración artística, sino la pretensión es también una restauración política. La intención política de esta actuación está bien clara, evitar la alegría, me refiero ahora a la nocturnidad, y la celebración de los contrarios al símbolo militar. La retiraron para restaurarla, no para, ubicarla, no para reubicarla tal cual estaba vandalizada lejos de la vía pública en un museo, en el Museo de, de Bellas Artes, por ejemplo, de Chile, que hablando con las conservadoras del mismo estaría, eh, estaban encantadas de, de recibir esta pieza y meterla dentro del museo para darle el contexto que, que, que debía como testigo y testimonio de, de, de un proceso constitutivo democrático del que Chile no va a poder olvidar nunca. Bueno, aún así fue apartada, eh, se la llevaron a unos almacenes y la han estado eh, restaurando todavía no se sabe qué va a pasar porque Chile está en medio de un proceso electoral y e imagino que en función de lo que ocurra eh, la estatua volverá o no pero ya no estará eh, tocada como, como estaba La salida de Bacarano era la prueba del nuevo símbolo que se estaba constituyendo en la plaza reformulado por todo aquel que quisiera tomar partido en la nueva narración. Esta foto es muy graciosa porque es de un absurdo total. Cuando retiran la, la estatua veis que, que han repintado en un tono pastel espantoso el pedestal y lo más llamativo de todo es que han levantado un muro de acero de tres metros en el perímetro y además han colocado policía. Entonces las fotos de esos días fueron maravillosas porque estaban protegiendo un pedestal vacío. No hay un no signo o un no símbolo más llamativo y es un poco el efecto bárbara Streisand, ¿no? ¿Qué ocurre con la censura? Cuando quieres ocultarla, lo único que haces es potenciarla. Bueno, pues, pues esto, es lo, esto, es lo que, esto es lo que pasó. Por supuesto, el, el meme empezó a, a cundir en la población y se generaron eh, propuestas muy simpáticas y muy posibles. Sobre qué hacer. Una de ellas a mí me llamó especialmente la atención, eh, que proponía llenar ese muro, convertirlo en una piscina de bolas, un parque infantil. Y bueno, la, la imaginación ciudadana se desató. Esto es como está hoy. Eh, ahora, hace unos días, bueno, eh, se asaltó el muro, se volvió a pintar, se volvió a intervenir y, y, y en estos momentos… Este es el estado de, de Plaza Dignidad. Baquedano restaurado es, es un baquedano impoluto, sin las marcas de la historia, un falseamiento histórico producto de una restauración política. El monumento intervenido por la ira de la población era parte del relato que muestra cómo una obra de arte no es ajena a la comunidad en la que actúa y cómo la comunidad que la mantiene tampoco es ajena a lo que representa ese monumento. Y ahora voy con el sueño. Ya os adelanto que es un poco cutre. Pero no deja de ser un sueño. Me he hecho mi propio Cristo y Jean claude eh, sobre el arco de la victoria que los madrileños tenemos que comernos desde el año 56 todos los días, si pasamos por allí, y que no ha sido derribado. Eh, me imaginaba una intervención eh, rodeándola de, de un plástico negro, el lutarla y... Volver de nuevo a, a hacer esto ¿no? de lo que os hablaba, de convertir un monumento de la humillación en un monumento de la memoria. Este, esta puede ser una, una de las alternativas. Sin lugar a duda, eh, mi favorita es convocar a toda la ciudadanía a, a observar y a contemplar el derribo de, o la dinamitación ¿no? de… Del, del arco, mientras todos aplaudimos, mientras todos cantamos y, y, y, y nos abrazamos e incluso terminamos lanzándole cosas al monumento destruido. Y, y poco más que contaros, este es un poco el, el viaje que quería haceros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pello, por, por tu brillante exposición y este abanico de asaltos a, a monumentos y espacios simbólicos y esta forma de semantizar o, o de impugnar que tiene eh, la población. De estos Luego, si acaso podemos hablar de, de proyectos… Hola, sí, ahora de proyectos parecidos o propuestas parecidas que habíamos hecho en, en, en otros lugares, nosotros como en el Monumento a los Caídos de Pamplona y todo esto, pero bueno, esto es, es, si acaso es para luego. Um, a ver, um, bien, co como decía antes, el... el uh, este proyecto que hacíamos con, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y bueno, y esta taula amb, amb el suport de, de la ICUP eh, aquí a Barcelona eh, pretenia fue una mica un estudio comparativo, un estudio on, on en ens nos en estos cuatro espacios para diferentes temas, no? el mausoleu de Massolini a Predapio, el mausoleu de la Germandat dels de los de Requetes de la Verge a Montserrat, que está ya a Montserrat, el, al Monument de la Batalla de l'Ebre y el Monument Espai de Memoria de la Presión de Donas de las Corts como un ejemplo de participación ciudadana. No? Eh, L'equip de recerca, ya ja os he dicho, son diferentes personas. También la Paulina que ens está grabando y que le agradezco también serveis. Y la, la Fernanda que está allá en las cuestiones de comunicación. Y una mica los objetivos de este proyecto era una buscar unas pautas para el tratamiento de estos países. Tot i que no existe una fórmula mágica que diga que sha ha de hacer ¿no? Oferir una visión comparativa dels diferents conflictes de los diferentes conflictos de memoria vinculados al llegat incómodo dels feixismes. Distingir els problemes comuns de los fascismos, Distinguir los problemas comunes de las singularidades y peculiaridades de cada espacio. Elaborar una propuesta intervenció de intervención para algún de los espais. Después la profesora Nuria Ricaros hablará de propuestas que m'ha elaborado por ejemplo con el monumento de Montserrat, ay, perdón, a el monumento de Tortosa. Y después analizar el papel que tiene la participación ciudadana en la elaboración conjunta de la imagen del pasado que anima a través de estos ¿no? Y si acá unes unas sobre tres espais, El primer de ellos es Predapio. Predapio es eh, un popla prop de Forlí, al no? norte de Italia, eh, on va a Mussolini finals del siglo En eh, los años, 20, eh, Predapio es va es a refundar dentro de la ideología fascista. Van a hacer una refundación de la parte popula de Italia. Vamos a hacer va una gran inversión en, en urbanismo, en arquitectura, y eh, en la de, de Correos, primer, la primera casa del Faccio. Hasta allá, y es, es fa el nou cementiri y en aquest cementiri se una cripta dedicada a la familia Mussolini. Es al los 20 cuando comienzan a ya primeras peregrinaciones fascistas en poble. popla. Como sabeu, a finales de abril, eh, abril de 1945, eh, eh, Mussolini es ejecutado y es penjado eh, a la plaza Loreto de Milán, y después en, de hacerle una autopsia, el seu cos será enterrado en una fosa común un eh, eh, de un cementerio de Milán. Eh, el que pasa es que un año después, del 1946, tres feixistes exhumaran el, el cadáver de, de Mussolini y lo amagaran dentro de una cartocha prop de Pavia. El, el gobierno, aleshores, lo eh, descubrirá y finalmente intentará agafar las restas de Mussolini eh, las guardarán y las amagarán eh, dentro eh, de un cumben de milá y así desde fin del 1957, no? entre 1946 y 1957 las restas están eh, amagadas en aquel cumben, todo i que la familia y los partidos neofascistas, como el movimiento social italiano sabían que ya ja estaba aquí, y no? hay continuas peticiones de la familia, concretamente de la dona, de la, de, de la Raquel, eh, Raquel Mussolini que volían eh, intentar pues, enterrar eh, el de civil, las restas en aquest cementiri on donde ya la cripta familiar. Al 1957 ya eh, un momento en el que el gobierno eh, italiano, eh, al, al, es el momento en el que el democrista Adonis Oli eh, assumeix la presidencia, eh, se separa de los partidos socialistas y comunistas, en plena guerra freda, se apropa más al movimiento social italiano, que le es, que ayudarán a la investidura. Y es en aquel momento en que el, el gobierno italiar decide eh, portar las restas de Mussolini de, de, de, de aquel convent eh, de, de prop de Milán fins, fins, a la, fins a Predapio, a la cripta. Y a partir de aquí, als anys 50, a finales del 50 y 60, a comencen estas peregrinaciones importantes. Estamos hablando al 56 y al mes de septiembre ya ja iban unas de 10 1.000 personas durante todo el mes y comienzan también los enfrontaments enfrentamientos entre antifascistas y los neofeixistes que van allá a hacer las peregrinaciones. No? A que estas paragonaciones altibajos en función también de la evolución del neofascismo italiano. Al menos en el anhídito de la de Mussolini torna a pujar. Pero es el año 90 que ya ja se calcula que ya en unas 100.000 personas que van anualmente a visitar a petit poble, pueblo. No? Ja Estamos hablando de bueno, 100.000 personas que van, sobre todo tres, tres vagadas al año, al nacimiento de Mussolini, la muerte de Mussolini y la data de la marcha de Roma. Eso no? eh, condiciona totalmente a este pueblo que se adaptará económicamente, sobre todo a este turismo, que le un turismo nostálgico, que turismo neofascista. Y no? cuando eh, vas allá, ya pues, ja no només, Postales, eh, símbolos fascistas, hasta eh, total, totalmente abocado a que turismo fascista. Arribamos a la situación de que al el, el 2015 el ayuntamiento eh, intenta tirar endavant la, la resignificación de una la Casa del Facho, que és on es unas reunión a los fascistas y eh, las diferentes acciones eh, durante el bin para intentar hacer un museo sobre el, el fascismo y el totalitarismo. Para intentar contrarrestar una mica a esta imagen intentar acabar, eh, intentar contextualizar lo que era el fascismo. Allà. Es un proyecto bastante ambicioso, que no se a puerta a terme. El actual alcalde va eh, a dirigirlo capa un, un museo del fascismo, més centrat en Italia, pero que no entri en contradicción total con la estación económica de, del Popla y la situación ara mateix estaba bastante aturada. ¿no? Como veí, aquí teniu las imatges de la cripta de Mussolini, las diferentes plaques de neofascistas que hay pengen, también españolas. Esta es la, la Casa del Facho, eh, que teóricamente es un se de hacer el proyecto sobre el, el, el, un centro de memoria dedicado a explicar los totalitarismos. No, no, no, no, es así. Y hay que para una banda per los conflictos que supone. Eh, Como os decía, un otro tema, que, un otro de los espacios que volíamos trabajar era el mausoleo de la hermandad del tercer de de la Nuestra de de Señora Montserrat. En eh, 1953, la Batascarrea eh, eh, eh, intenta, a, a, empeny una amiga, ¿no? Eh, presiona al, al, a, anima a un que es carlista, que había estado a la guerra civil a Maltercio Requeteas, que es de un museo eh, a que intente recuperar el proyecto que en 1939 se había intentado per para enterrar y crear un mausoleo ya ja aquí al, a, a Montserrat. Yo, la batalla de anima. Llavors aquest aquí Salvador Nuney eh, intenta, primero, eh, ya se había estado preocupando por los cosos de los que habían muerto a la batalla de Lebra, que estaban enterrados algunos eh, a Vilalba de los Arques, en, un, en una cripta familiar, que habían ficat ahí, para que no se enduguen en los cosos del Valle de los Caídos. Pero también a Huerta Hernando y en diferentes lugares donde habían eh, combatido los reguetes catalanes. <coughs> Finalmente, eh, Salvador Nunez eh, impulsa esta creación, esta hermandad, que será oficial a partir de año 57, el Beneplácid del Bisbe de Barcelona, perdón, de año 56, y a partir de año 57, reciben el permiso para poder eh, crear la cripta aquí a, a Montserrat. No? Eh, Las obras comiencen en el 58 y eh, es el 1961 cuando se inaugurará aquel mausoleo. Ah, no, Como veis aquí, exportarán eh, portaran abans de inaugurarla, el eh, 1 de maig del 61, porque siempre se els los aplejos de 1 de maig, por el traspàs de los cossos que, que habían recuperado en aquests llocs, Huerta Vilalba uh, dels Arcs, uh, Codo, y en total son unos 319, 319 cossos los que portan en aquest mausoleo. Uh, después, en el 63, inauguraran también una placa en la que es diu Recorda el seu ejemplo y sacrifici test de de la Mare de Déu de Montserrat, 1936-1939. Aquí, aquí... Aquest, el al museo que es veu aquí es el capalla que es luego aquí es es museo nunei y al año 65 se inaugurará también al lúdama de del 65 se inaugurará esta escultura la cual después persplenar es una escultura de, uh, de Salvador Casañas Arriba al año 2018 y en su vez que al al Grupo eh, Socialista, el 2 de julio, va a presentar una una, una propuesta de resolución a la mesa del Parlamento, eh, que van a presentar para el Fran Padre de Llevar Granados, eh, en la cual, desde deia has mm, presentado en este museo que es demanava que en seis meses se actúe sobre aquest espai, eh, En quin sentit um, en la retirada del monument, en la adecuación de la cripta en estas palabras y que todos los elementos que retirados retirats, fosin contextualitzats dins d'un museu. No? A cap de sis mesos, eh, bueno, va hi també una actuació del sindic. Meses endavant també el grup socialista va portar aquesta mateixa museo a la Diputació de Barcelona per ser, per ser votada, ser y quan arriba aquesta museo a la comissió de justícia per ser debatuda. Eh, esta, esta propuesta va a ser aprovada amb 20 vots a favor no? eh, los diputados del PSC, Ciudadanos Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y en Comú Podem una abstenció al Partido Popular y cap vot en contra o Sí sigui, va a haber una mica de debat porque justamente el, el, el diputado de, de Junts per Catalunya, Eugeni Camp de Pedros, eh, va comentar que és, que, aquest, eh, que aquest monument bueno, que el carlisme había tenido después una deriva democrática, había participado en eh, la Asamblea de Cataluña durante la transición y que ahora también se posicionava en causas independentistas, es decir, que intentaba desmarcarlo del franquismo, amb la cual, después de la intervención de Vidal Oragonés, de la CUP, le va a recriminar esta mena de desdibujamiento del papel que había tenido el carlisme durante la Guerra Civil. Al cap dels sis mesos eh, que reclamaba reclamava la resposta gobierno para una actuació, la resposta de la consellera de Justícia Estar queella va ser que en aquests moments no hi havia eines eh, legals per poder -hi actuar porque estaba eh, en un espai privat. És a dir, no, era, un, un, no podien actuar en aquest espai, no tenien competències, era mateix des de la Generalitat per poder actuar Y I que están eh, treballant en una, en una nova ley, para la cual eh, el gobierno de la Generalitat, a una nueva ley de memoria, pogués actuar con esta simbología franquista sin depender de las otras competencias. No? Últimas, espai. El, el monumento de, de Tortosa es no, primero primer de entender la importancia de l'Ebre que té el franquisme, que té l'Ebre pel franquisme, no? És es la batalla de l'Ebre, las diferentes intervenciones memoriales que fa la dictadura ya, eh, la proliferación de de símbols franquistes que hi ha al llarg de totes les poblacions de l'Ebre. Ehm, també s'ha d'entendre que hi ha un hi ha, dins de simbologia franquista que es va fer en el 2010, era una dels espais on més més havien perdurat a, a aquests aquests símbols franquistes, no? uh, la regió de Catalunya un un ja havia un percentatge més elevat. Això era per la, la importancia que havia tingut el, el, la batalla de l'Ebre de la política commemorativa del franquisme, també per l'envelliment de la població y, según Montserrat Duc también para la manca de reformas urbanístiques de en, en esta región. aquesta regió, del Els precedents dels monuments ja arrenquen el 1939 cuando ya ja la comisión gestora intenta que se faci algún monument dedicado a la batalla de l'Ebre, pero no se n'en després Después ya una otra petición, al 1940, y ya un primer intent, eh, el 1950, de la ar arquitecta Agustí Barlet, que hace un primer esborrany de cómo habría de ser aquest monument dedicado a la batalla de l'Ebre, que ya saber ya se comienzan a se ven eh, las ideas que expres durant a terme, no, com fer servir la estructura del pont de la cinta que havia estat volat durant la guerra civil, com la base de este monument, no, després l'águila i, i aquesta simbologia semblant. Pero no serà fins al 1962, no, quina... no serà fins al 1962, que es farà com una comissió eh, per al per, per monument a la batalla de l'Ebre, creada per la alcalda de Tortosa, pel la... Para el gobernador civil y para el presidente de la Diputación, que le encargarán eh, a Lluís María Saumeis, que es el director de la de escuela de Tarragona en aquellos momentos, que faci un monumento dedicado a la batalla a no? un monument que acabarà, eh, de Ebra. Un monumento que acabará de hacer l'any 64 en el marco de las comemoraciones de los 25 años de paz, no? la operación propagandística más grande que va a haber durante la dictadura pero que no será inaugurado por el dictador Fins al menos en 66. d'un hablando de un monument de, de, de Ferro forjat, Ferro propiedad bueno, de la empresa de, de Miquel Mateu, el alcalde de Barcelona, franquista, de aquel momento. Un, arriba a una alzada de unos 45 metros y había una creu de Santiago Aldaván, a la part frontal, amb una águila eh, que a las evas potas de un Víctor, que ahora ya ja no es que es el, el símbolo de la victoria. Y había una creu posterior, una creu llatina, que miraba para las serras de Pándulz y Cabais, para commemorar los morts de allá, y que tenía dos inscripciones a la base, del pont. Una que decía el caudillo de la cruzada y la paz de España, y la otra que decía los combatientes que hallaron la gloria en la batalla de Ebro. Las intervenciones en democracia, ya eh, en el 84 hi ha una primera propuesta de un historiador local, Ramón Mirabai, eh, para retirar aquest monument. Pero al ayuntamiento en el 84 dijo que no retirará y que no, no se andarrucará. Al que se opta entre el 84 y el 86 es que esta inscripción que deia el caudillo de la Cruz de la Paz y se le retira al Víctor eh, que, que guardaba la, la liga a las Evas Urbas. Eh, no será fins l'any 2008 que retiren las placas que ya habían a las ribas, las placas laudatorias que también vienen a las rivas del río. Y entre el 2006 y el 2018 también entra la alcaldía que será la de, de Ferran Bell, de Convergència i Unió. <coughs> I moments, 2007, quan, eh, de Unión. És en aquel momento, en 2007, es cuando se aprueba la ley de memoria histórica Espanya, España, la ley de memoria democrática de Cataluña es comença a fer al cens de la simbologia franquista. Es comen... dins del cens de simbologia franquista el 2010 es plantegen eh, recomanacions per actuar en aquests espais, els alcaldes, eh, i també es fan exposicions sobre què eh, simbologia franquista, però eh sobta par mm, el manteniment. Y para no tratar es, esta cuestión de Turtosa. Eso provoca también que en el 2010 y allí, el Casal Popular Panchampla presenti una museo ciudadana para la seva retirada. Pero ya un estancamiento bastante inmovilista al respecto. Eso provocará pues, una movilización de la sociedad civil. Para una banda, ya habrá una comisión para la retirada de simbología franquista de Tortosa, que presentará campañas como la de Vergonya Monumental. Pero para otra banda también hay otras asociaciones como Tortugines para el monumento y Molmézlas en Men, el colectivo para la reinterpretación del Monument a la batalla de l'Ebre. Corembe. Arribamos a las elecciones municipales del 2015 y la Unión necesita el Pacto de Investidores que es republicana. amb en este pacto acaban acordando que es un referéndum dentro de la población. De Tortosa, una consulta popular sobre qué de fer en aquest espai. No? que se da fe a maquetas Pai. ¿A qué intenta consulta popular? Es eh, raspos para el casal popular Panxample y otros col·lectius de Tortosa, bien que incumpléis la Llei de memoria histórica porque el que se da fe es en retirar, no se da fe una consulta. Y ya vamos una resolución al sindic de Greuges a favor de la retirada y la CUP presenta una museo. Parlament de Catalunya, al Parlamento de Cataluña, al Bultán de este monumento. Y esta museo es eh, la primera vagada en el que el, el, el, la que la coalición de gobierno, en aquellos momentos Junts pel Sí, Esquerra Republicana y Convergencia, es trenca. 43 votos a favor, 42 en contra y 46 abstenciones. La abstención es de Esquerra Republicana, de Ciudadanos y de los diputados Toni Comín y Germabel, independents. En contra, eh, Convergència Democrática de Cataluña y el Partido Popular. Y a favor la CUP, el PSC, Cataluña sí que es pot, y els independents Carme Forcadell, Lluís Llach, Raúl Romeva y Eduardo Reyes. Es para un vot a favor, se aprueba esta moción. i así, la alcalde tirará el referéndum, la consulta, el 28 de marzo, Es eh, un referéndum en el pueden votar los ciudadanos a partir del los 16 años, a decir... Ya han facilitado para que se voten, pero ellos hay una participación del 29,73% y de ese 29,73% votan para el mantenimiento del 68%. No? En aquel referéndum, la opción que guanya és es la opción que, alcalde havia recolzat des del començament, que és el alcalde había recurrido desde el que es el mantenimiento y la reinterpretación. Ahora ve, para eh, una banda comienza la judicialización de este espacio, la intervención de la Eduardo Ranz que ya había presentado denuncias en otros lugares, porque aún se no mantenía simbología franquista. Eh, Para una banda no hay cap tipus de proyecto de reinterpretación, i haver que esta opción, queda estancada, no se hace nada, y comienza esta judicialización. Eh, la sentencia del jutjat que habrá haurà el año eh, no acaba de aclarar quiénes son las competencias Quina es la administración que tiene las competencias sobre este monumento? Y también al uh, eh, dijo a Ayuntamiento de Tortosa que hacen como un catàleg de la simbología franquista que tienen. Uh, a partir de aquí, el Ayuntamiento de Tortosa no hará res, de uh, intervenció sobre el monumento, pero al año 2020, la Generalitat de Cataluña, a través de la Consellera de Justicia, actuará y el 20 de noviembre del 2020 eh, anunciará la seva, la seva retirada para el juliol del 2021. No? fan una pequeña exposición que ahora se podía ver al centro 115 dies de, de, de Corbera d'Ebre donde se explicaba un els los pasos, pero eh, no se dut a termo para que la asociación Corenbe va a hacer una, una reclamación al, al, al administrativo para que la licitación de obras no estaba, no, no, no estaba bien feita. Esto ha provocado que el 18 de Juliol finalmente no retires a este moment y torna a estar la cuestión estancada. Otra parte, la otra banda ha provocado que hagin encara una altra vegada las movilizaciones ciudadanas para una banda y para otra. Eh, Por ejemplo, desde el Casal Panchampla y otras entidades van a aprobar un manifesto, y aquest 18 de juliol, en el cual sabida comienza a retirar, van a hacer una concentración, una intervención artística, en de imágenes de Ignasi, Ignasi, Ignasi Blanc. Después me andaban hi hauria una otra concentración para part de otras eh, que volan para el mantenimiento del museo. No? a aquesta situació de estancamiento es la que es troba remadeix. Si de cas, eh, la profesora professora Núria Ricard explicarà una mica eh, qué quines, quines opciones, opcions, quines intervencions es podrien en aquest espai, no? Molt bé, moltes gràcies per passar-me la paraula. De fet, hem treballat conjuntament en pandèmia, bàsicament. Y postpandèmia eh, aquest projecte també hem estat pensant en aquests anys amb el Ricard i i amb el colega Jordi, Jordi Guixer eh, en un espai también conflictiu como es el propio espai de la model ve o Si sigui, estem en un espai de conflicte de memorias y recordo molt bé en el 2017 con ve deia, que cuando abordábamos el tema de la model, cuando encara ya había presos aquí, eso era el locutori, aquí venían las familias y allí había el locutori Entonces, mucha gente abogaba no, por la destrucción total de espai com como un espai de conflicto, de torturas, de, de, de, de memoria negativa. Y no? claro, el, el debate en el que estamos hoy, eh, intentando enfocar eh, algunos temas que son especialment complexos i difícils acabar de d'acabar de tensar tots plegats. Eh, passa per, per veure quines són les possibilitats de treball sobre espais eh, on hi ha tanta memòria, tants dipòsits de memòria, alguns d'ells tan difícils d'abordar, no? Des de la víctima, com deia el company, fins a la institució, fins a acadèmics com sí. nosaltres i en aquest sentit nosaltres ens atansem en aquests projectes. Voy a passar al castellano. Eh, nos acercamos a estos proyectos entendiendo que son eh, eh, oportunidades de debate público. Así es como entendemos un espacio como la modelo, una oportunidad de debate público. Y así es como también hemos entendido el, el monumento a la Batalla del Ebro como una oportunidad de debate público y más en un momento tal como ha explicado eh, Ricard, de conflicto de memorias en un territorio específico de unas 20-30.000 personas ahí en Tortosa, igual me equivoco, 60.000, es decir, un, un, un lugar eh, relativamente pequeño a nivel urbano y donde históricamente ha habido ese conflicto de memorias eh, y que ahora se centralizan en un objeto, en un símbolo, que como bien decía eh, Pello, eh, ostras, la capacidad que tienen los símbolos de ser, de estar, de reaparecer, de luego dormir y no hablar y no decir nada y luego uh, quemar, ¿no? Y luego, esto, estas imágenes tan potentes, ¿no? De disturbio hacia el símbolo como elemento referencial al que podemos, contra el que podemos generar una violencia que necesitamos desarrollar. ¿no? Bueno, en, en ese contexto de, de necesidad, de armar, proyectos de espacio público, porque sí que en eso difiero de, de, de tu perspectiva, pello en el sentido de que nosotros partimos de la base que es en el espacio público, donde, que hay, que, donde hay que neutralizar, desactivar, resignificar esos objetos. ¿no? Eh, esa, esa imagen que hemos tenido en Barcelona y en otros lugares de silencio, de vacío, de aquí no ha pasado nada, nos hemos llevado este objeto molesto al museo o al depósito municipal o al parque X, eh, en realidad ha sido el origen de muchos de nuestros proyectos, ¿no? porque hemos necesitado decir aquí ha pasado esto, aquí ha habido un símbolo que pertenecía en este caso al franquismo o al fascismo y tal, y esto sigue siendo un espacio público donde queremos que siga existiendo un debate sobre nuestra democracia. Entonces, creemos en, los, en el diseño de espacios públicos, en, el, en la formalización de espacios públicos que nos hablen y nos expliquen los conflictos de memoria también. Eh, en el caso de Turtosa, eh, voy a intentar ampliar esto. Ah, ya se ve. Eh, vale. Vale. Eh, el origen del proyecto de espacio público que os vamos a presentar, como, no, no como un proyecto conclusivo, aquí está la solución, no. Para nosotros los proyectos de espacio público son objetos para un debate público en Tortosa. ¿no? Eso es lo que queremos hacer con este ejemplo de solución. Eh, generar un debate y poder confrontar ideas y poder confrontar posibles soluciones ...para concretamente este lugar. Y en este lugar no había un monumento antes, había un puente, el Puente de Barcas. Es un puente al que se refiere ya la historiografía desde el siglo XII. Incluso anteriormente todavía ya se habla de ese Puente de Barcas. De hecho, había sido paso para esa vía augusta, esas vías augustas que a veces se disgregan... ...en el territorio y pasan por distintos lares, pues bien, la vía augusta en algún momento... En época romana pasa por, esto, por esta zona. ¿no? Es decir, históricamente en el lugar donde tenemos ahora mismo el monumento de Tortosa había un puente, el Puente de las Barcas, que además era un puente flotante, maravilloso a nivel técnico. Lo veis aquí, era un puente que oscilaba... Ah, vale, perdoneo. Bien, eh, comentábamos que, que este puente, eh, que la historiografía refiere a siglos atrás y que de un, de un modo u otro, y, y, y es el, el modo en que hay que entender la ciudad de Tortosa, es el lugar de conexión entre do, dos, dos hieras, dos, dos basans, dos, dos lados de este enorme y magnífico río que es el río Ebro. Pues bien, eh, este puente, como veis, era un, un, un espacio importantísimo para la ciudad, para el territorio, para toda el área. En, a finales del 19, a finales del 19 se, se incendia, se quema y en cuestión de muy pocos años se construye el puente de cinta, al que ya ha he hecho referencia a mi compañero Ricard. Eh, es el puente digamos, que se dinamita a posteriori en el 39, cuando las tropas republicanas eh, derrotadas van van um, yendo hacia el norte, derrotadas por el franquismo, que va subiendo hacia el norte en ese año 39, en ese fatídico 39. Y son las propias tropas republicanas quienes um, uh, explosionan el puente para evitar la subida de las tropas franquistas. Tenemos alguna imagen de estas... De estas explosiones y a posteriori, evidentemente, la destrucción de Tortosa por parte, e incluso en el año anterior, en el 38, por parte de la aviación eh, fascista. Bueno, eh, esta destrucción nos implica en muchos sentidos, en plena posguerra tenemos estas imágenes de una Tortosa destruida y de una Tortosa que sigue cruzando ese Ebro, porque es su destino es su origen y su, y su, su, su, su sino, eh, a través de barcas. Pero muy pronto, muy pronto, en el año 41, en el año 41, 1941, solo han pasado dos años después de la victoria franquista. No estamos hablando de los 25 años de paz. No, no, en el año 41 se construye un puente. Es lo primero que se hace en Tortosa construir un nuevo puente, el puente de Alastad, pont de Alastad, lo tenéis aquí, en la parte inferior. Es un puente de una enorme modernidad. Si ahora vais a Tortosa y pasáis con coche por el puente de Alastad, es un puente de una enorme modernidad, se parece, es un calatrava un poco en pequeño, ¿de acuerdo? Y funciona a nivel vial, bueno, es un elemento tecnológico de envergadura, es un proyecto de envergadura a nivel tecnológico. Y se construye un poco más al, al, al este de lo que era el antiguo Puente de la Cinta, que está eh, ubicado aquí, estaba ubicado aquí, y que, como ha dicho Ricard, el monumento a la Batalla del Ebro se construye sobre el basamento del Puente de la Cinta. De hecho, eh, es un objeto, lo veis aquí, derruido, eh, ese basamento destruido, que es un objeto icónico ya, es un objeto simbólico, nos está hablando de. La, de, de la derrota de la república ¿no? desde la perspectiva de la dictadura. ¿no? Y es aquí donde ellos construyen su simbolismo, ¿no? donde ellos alzan este enorme obelisco que, um, ostras, es, es muy interesante este objeto, perdonad, eh, es enormemente interesante, es referencia visual eh, en el territorio, es el skyline de Tortosa. Es marca el skyline de Turtosa y si ahora vais a Tortosa os encontraréis más de un turista yendo a fotografiar este objeto monumental. En, en, la, en la memoria imaginaria y en la memoria transmitida de las personas de Turtosa esto ha estado ahí ¿no? desde el año 64 siendo el centro de la ciudad. Y siendo el centro desde, desde un lugar inaccesible. Seguramente por eso no ha sido nunca vandalizado, ¿no? porque es un lugar inaccesible. Está muy bien diseñado ¿no? como objeto simbólico, estandarte, eh, imperativo, con una iconografía fascista de, de primer orden. Es una cosa descomunal. El águila debe medir entre 6 y 7 metros de ala a ala. Es una cosa muy impactante. Y todavía la tenemos aquí. En el año 21 todavía tenemos este objeto fascista en medio del río Ebro, ocupando la centralidad de, de, de este lugar, ¿no? que es Turtosa. Eh, para nosotros eh, esta, esta ubicación en el río ha sido fundamental para pensar en un proyecto de espacio público y ha sido fundamental pensar que este monumento está anclado Especialmente anclado donde antes había un puente, que era el puente de la cinta, y donde antes había otro puente, que era el puente de las barcas. Por eso nuestro proyecto pasa por un puente, el puente de la memoria. Y pasa por generar un espacio público, pasa por desactivar el símbolo eliminando el falo, eliminando la verticalidad y generando un espacio horizontal, un espacio público de debate y de memoria pasa por neutralizar, desactivar, eliminar los símbolos fascistas y ubicarlos en un espacio pedagógico y de debate. Y eso es todo nuestro proyecto. Un puente, un espacio público, un espacio de conexión, un espacio que quiere volver a hablar del puente de las barcas, pero quiere volver a hablar de la memoria del Ebro, de la batalla del Ebro y quiere explicar el nacionalcatolicismo a través de este ...monumento increíble que es el monumento a la Batalla del Ebro. Y en este, en este, con este mar de ideas nos ponemos a trabajar en un puente que no es solo longitudinal... ...que no es solo una pasarela, que es una, una plaza pública. Un puente que es una plaza pública y que quiere ser un, un espacio peatonal de conexión entre Yera y Yera. Porque pensar que el puente del Estat, que está a apenas 40 metros de este lugar es un espacio, es un, un puente de conexión básicamente vial, básicamente vial, muy poco peatonal o muy, muy poco amable para el peatón. Eh, y también nos ponemos a pensar con generar un espacio museológico o museográfico para incorporar debajo del puente, por debajo del espacio público, por debajo de la ciudadanía, un lugar donde ubicar... Esta simbología fascista más violenta, más agresiva, controlada, explicada, mmm, interpretada desde la contemporaneidad, desde la democracia. Nos tenemos que dar las soluciones para poder mirar cara a cara los símbolos más duros, más violentos, más conflictivos y, hacerlos desde, y hacerlo desde el espacio público. Ese, ese es el sino de este proyecto. Y así un poco empezamos a dibujar y a redibujar y a pensar en, este, en esta cripta por debajo y en este lugar peatonal, este mirador hacia el río. El río es una maravilla, ¿no? en Tortosa es, es, es el centro, es el eje, es la naturaleza y justamente además… En este, en este, hay un, hay un impasse entre la, la urbe y lo natural justamente en este lugar. Y por eso pensamos que es una plaza que tiene que ser también un mirador hacia, la, hacia el Ebro, ¿no? un mirador hacia Turtosa y un mirador hacia, hacia esa curva preciosa que hace en este punto este, este río. Y aquí tenéis una planta de este proyecto eh, que, en la que se nos... Muestra un poco lo, lo básico de las ideas que he ido comentando. Por un lado, una plaza pública, una plaza amplia, un lugar de conexión, un lugar que puede tener dos niveles, uno por encima, uno neutro, por así decirlo, pero otro que te puede llevar a un conocimiento extenso de lo que es el monumento ahora. Y también... Eh, preveíamos la ubicación en, en la propia pasarela, en el, en el propio puente, de residuos de, de, del objeto memorial, de, de, del, del objeto monumental, como eran eh, el propio obelisco de hierro. Aquí tendríamos una sección más clara de, de, de esta arquitectura. Y aquí alguna vista mmm, posible para entender este, este nuevo espacio. Eh, también pensábamos que el impacto a nivel escalar y referencial que es este objeto ahora mismo, teníamos que sustituirlo, tenemos que problematizarlo con otro lugar con el mismo nivel, con, la, con el mismo potencial a nivel eh, formal y referencial. Hay una cosa que es, que es importante en relación a los monumentos, no solo son símbolos significados, no solo es verbo, no solo es texto, no solo es explicación del pasado más conclusiva o más abierta, más imperativa o menos, eh, es, es espacio urbano, eh, es referencia urbana. Los monumentos nacen con la urbanidad, con la ciudad, y la ciudad también es impositiva. Eh, en ese sentido, planteábamos la necesidad de generar un espacio, sustituir un elemento centrípeto, impositivo, vertical, pero referencial, pero referencial, por un espacio referencial, horizontal, abierto y de debate público y de memoria. Y aquí os dejo algunas imágenes un poco para acabar y yo creo que a partir de aquí nos interesará sobre todo mucho… Eh, vuestras ideas al respecto ¿no? porque el PENSA es un lugar de debate público eh, y, y nuestra labor aquí en la mesa yo creo que es lanzar algunas algunas opciones algunas ideas para, para también escuchar vuestra, vuestra percepción al respecto y, y nada más muchísimas gracias por, por, por todo gracias. <risa> Hola, bon vamos La La pregunta, no recuerdo no eh, el teu nombre. Ella, ella. Nuria. Nuria. Al divendres en un acte a la, a la sala Moragas eh, sobre el cartelismo anarquista, había el fill de Gómez, que Déu es de Euskunesa. Y bueno, ahí reivindicaba, eh, fer un spy aquí onera la capilla eh, gitana, recuperar el fresco. Y bueno, que, que, que, que, ¿quins proyectos teniu aquí el, a la reforma de la model de l'espai? Eh, no, ens, ens riem, porque sí, estamos en pandemia, ven a treballar a trabajar la model y seguimos trabajando. Creo que el Ricardo os podrá explicar yo al el fi al el Gabriel Gómez ya li ven presentar yo nomal tras entidades i associacions de memòria una mica les línies bàsiques del del projecte. La voluntat nostra com a es és si es pot mantenir si es pot restaurar la capella gitana, evidentment que restauri y es mantingui. Pues yo vendí desde un començar en lo que estoy si es pot o no, pero la nostra idea, la nostra del proyecto, es que es pugui. Ahora, aquí ya ja entran otros factors tècnics en l'ajuntament ayuntamiento si un sí, es por o ¿no? Sí, sí, sí, es que justamente en esta presentación que ven Fe ya va, comentar, i va tenir també resposta a comentar y va a tener también respuesta a la ayuntamiento al respecto de las cartas, o si no nos dentro del proyecto, ni entremos ni Surtim, eso ya ja es una cuestión de, de la ayuntamiento. Sí, sí, sí, sí, sí. Estem, sí de fet, hem de contactar una altra vegada amb ell per poder parlar sobre aquest tema i tot això, eh, però ja en dic la nostra intenció dintre del projecte, les línies bàsiques, si es pot eh, reconstruir o re restaurar, evidentment, mantenir la capella gitana. Si no es pot, això hi haurà de decidir eh, l'Ajuntament. què ¿qué es, es farà? Llavors, però alguna pregunta más. Si algú s'anima. Sí. Um, moltes gràcies pel debat i la xerrada. Bueno, la la, la veritat és es que m'hi um, trobo una mica en el meu dia a dia en, en estos debats que plantegeu sobre què en fem estos monuments i memòries incòmodes. Y para el caso de, de Tortosa, me gustaría explicaros hasta mmm, qué punto toda esta explicación y interpretación de, de, de, del monumento, en el caso de Tortosa o en, en los otros, siempre se de fer en, en la vía pública o en el en espacio público o también se de fer en otros espacios más vinculados al, al conocimiento, como por ejemplo las escuelas. Anten la voluntad y la resignificación de, de, de la ciudadanía capa la l'espai públic a través de vandalizaciones, como en el caso de, de, de Chile o en el caso de manifestaciones que siempre acaban a, a, a Colón, por ejemplo, por parte de colectivos de, de personas migradas. Pero no se sé finja aquí en punto el fet de Bulgué, dotada de esta pedagogía, la PAI public, la acaba convirtiendo en un, en un simplemente aparador, donde no puedes captar la. La, la mirada de la gent perquè es vulgui conèixer i vulgui ser coneixedora de tota aquesta història que els monuments de per si no, no t'expliquen sempre hi ha d'haver algun, alguna veu al, al, al costat que faci aquest acompanyament. Per això llançava aquesta pregunta de fins a quin punt el vulguer ho explicar tot des de l'espai públic no acabaria convertint-ho en una forma de invisibilitzar tot aquest coneixement que és necessari a l'hora de Posteriormente, resignificar el, el, els monuments i los monumentos y dotarlos de bueno, d una, una realidad que, que como ha dicho el compañero, el, el, el monumento sirve para plasmar una idea, una idea política. Y era básicamente eh, esta pregunta. Gracias. Bueno, a mí me contestar junto en el sentit de... Eh, tras eh, no, la espacio públic ha d'estar significat significado en democracia, desde la democracia, y en conflicto, también que las públic públicas es Si las públic públicas no conflictiu es la de la dictadura. O no pasa rey, la policía diu que evidentemente no ha de pasar rey. Las públic públicas es conflicto, y eso pasa por conflictos más violentos y menos violentos. Las páginas públicas es el receptor de todo el coneixement, No. Eh, las libras son importantes, la, a las, escuelas, a las escuelas y la pedagogía es important la web es importante, eh, las vincles entre diferentes transmisores es importante. Eh, la espacio público no puede ser el receptor de todo y no puede ser eh, un lloc sino que es espacio público. Eh, Lo que pasa es que desde mi punto de vista no puede ser silenciat. No, no desde mi punto de vista da a ir capas de, de, de, de significación a través de, de monumentos, monumentos resignificados, eh, mm, monumentos vandalizados, eh, monumentos... Eh, arquitecturas que también se posen en cuestión, no? porque en, en aquest debate más aparece la arquitectura, por ejemplo, del modernismo, no? cuando la arquitectura del modernismo, evidentemente, neix de las mateixes taras que el monumento a Colón. Eh, por lo entender la ciudad como un espacio ple de elementos impositivos, que el que l'espai público ha de poder ser puros en estos significados, no? pero más des desde la perspectiva de que es el único yo explica explicar la historia en absoluto. No? necessitem otras formas de, de transmisión y que han de más coordinadas, no? si puede ser. No sé si... Sí. El conflicto de la resignificación es, es infinito. Yo creo en una resignificación radical. ¿no? Incluso la más imaginativa, la, la que es, la que se basa en el humor, tiene ciertos riesgos y peligros dentro del espacio público. Recuerdo una Isabel la Católica en Perú que la disfrazaron con, con las ropas de, de los pueblos originarios. Y la verdad es que la intervención es buenísima. Y quizás los pueblos ofendidos por su presencia dejen de esa manera de estar ofendidos por... Por su presencia, pero no lo tengo tan claro. ¿no? El, en, el, en el caso de, del derribo y la ausencia a partir de, del, del pedestal sí que, sí que veo un motivo de recuerdo y de, sobre todo de recuerdo de la ira de la ciudadanía y de la voz soberana y de la mirada soberana de la ciudadanía contra esos monumentos que se les impusieron como una herencia inquebrantable. Y, bueno, en ese caso vamos a conservarlos como, como lo que son a partir de la acción ciudadana, no de lo que fueron antes de la acción ciudadana. ¿no? Y mm. Para mí, eh, el aparato museográfico que está en plena crisis eh, de concepto y de esencia, sí que creo que, que tiene una posibilidad de intervención sobre, sobre estos mmm, aparatos propagandísticos, que no lo tiene la calle. Y en, en, el, en el propio eh, proyecto de Tortosa es alucinante el, el la idea de construir ¿no? un, un museo en el, propio, en el propio monumento me parece, me parece extraordinario. Y, y ojalá se pudiera hacer en todos. En Madrid corremos el peligro ahora mismo de, de que vuelvan eh, los monumentos fascistas. En, se ha se aprobado, ha sin pasar por la comisión que determina cómo configurar el espacio público, ...se ha aprobado el, la instalación de un legionario... En, en, la, ...en la Plaza Oriente... ...que es una plaza donde los fascistas se reúnen... ...y se reunirán dentro de unos días para celebrar el 20N... ¿Se, y, se, aproba, ¿se ha aprobado quién ha aprobado? Bueno, quien decide lo que se aprueba en el Ayuntamiento de Madrid... ...que es un señor con sus ayuntamiento, santos ayuntamiento. narices... ...por no decirlo... ...quiero decir que es un regalo de la Fundación del Museo del Ejército al alcalde y el alcalde y sus socios de gobierno pues lo han recibido con los brazos abiertos y en vez de hacerlo pasar por el, por el camino adecuado que es por una comisión ciudadana que se compone por eh, asociaciones patrimonialistas y de la memoria, etcétera, lo han, lo, han, lo han aprobado por otro lado. Afortunadamente hemos podido dar esa noticia a los medios de comunicación y asustar mucho a, a los políticos, ¿no? que es la única medida de, de resistencia previo al, al, al, al levantamiento de una estatua que homenajea a un soldado de 1921, porque un, un soldado de 1936 ya sería demencial, pero que la referencia es directa, que además el escultor y el ideólogo que plantean esto tienen que ver con, con una, una recuperación de la hispanidad más casposa, si es que puede haber gradación de caspa en la hispanidad. Pero, ante eso, lo único que cabe es el, el levantamiento, lo único que cabe es la, eh, el conflicto y la violencia, claro, porque es muy violento eh, la burocracia, que se escapa de los procesos democráticos. Ahí la resignificación es, es, es complicado porque es un ataque directo a la, a la democracia. Y, yo a veces um, pienso que plantear el, eh, la cuestión en dilemas de o resignificación o retirada puede inducir a un poco la, a, la, a la trampa, porque lo importante aquí es si hay detrás una política de memoria. Me explico. Eh, por ejemplo, en Barcelona tenemos el, teníamos el monumento a José Antonio Primo de Rivera, al final de. de bueno, vingo de Josep Tarradellas, antes Infanta Carlota, que lo, lo retiraron, pero no hay nada que explique ni nada que diga que allí había el monumento a, a José Antonio. Y, por lo tanto, hay un vacío de memoria ahí, un vacío importante, porque es un centro donde la, la, la, el falangismo barcelonés iba ahí cada 20 de noviembre a hacer sus conmemoraciones. Y es también una forma de poder explicar la política conmemorativa del franquismo y la implicación que había también de parte de la ciudadanía barcelona en, frente de este, en, estas, eh, en estas conmemoraciones multitudinarias. Uh, pero ahora no hay nada, hay un vacío. ...no hay nada que explique tal... Eh, ...bueno, es una consecuencia de la retirada... ...luego están las resignificaciones... ...claro, una resignificación, resignificación no tiene por qué ser... ...solo poner un, un, un cartel o un, un plafón... ...o algo que lo explique, que, que contextualice... Eh, ...claro, muchos ayuntamientos se cogen a eso... ...ya está, te resignifico, no toco el monumento... ...y pongo, la resignificación puede significar muchas cosas... ¿no? Eh, ...pero bueno puede haber significaciones importantes como las que se han hecho en Alemania diferentes espacios monumentos que dices claro es como y en, la exacto y, en, y entonces al final dices eh, se puede hacer una opción o la otra y las dos pueden estar mal no claro y entonces es pensar más bien en el día después vale entonces qué política hay aquí como tú dices un monumento puede, puede dar más es, es un elemento de invisibilidad también, ¿no? si quieres matar un tema si quieres dejar de recordarlo, por un monumento lo comentas también en, el, en, el, en tu libro eh, es también saber si hasta qué punto un monumento eh, te ayuda a transmitir la memoria, es decir a ver algo más que solo un monumento ¿no? pero creo que no es excluyente a lo que decíamos programas pedagógicos y tal y ahora bien lo importante, y al menos nosotros también lo hemos... Es una perspectiva que siempre hemos, eh, hemos tenido eh, en, en, en, siempre principal, es que el, eh, no es tan importante el, el monumento, sino el diálogo o el proceso social entre la ciudadanía y este espacio. El memorial no es el monumento, el memorial es este proceso. Es decir, para que se vaya construyendo las diferentes acciones... Estos diálogos que se hacen entre ciudadanía y este espacio, eso es el memorial. El monumento puede ser el catalizador, pero ya está. Pero es un poco por donde irían los, los tiros. A, a, a mí me ha impresionado mucho el, el ejemplo de, de Chile de la resembolización por el uso contemporáneo de un objeto que es un monumento pero será más o menos inerte a efectos sociales hasta que se resimboliza. Tiene que ver con lo que has mencionado, el, el monumento a José Antonio, porque tú mismo has mencionado, bueno, ese monumento es objeto de, de, de preservación como memoria justamente por el uso que, se, que hacía el fascismo barcelonés. ¿no? De, entonces, eh, o sea, como vosotros os, os dedicáis a eso... ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo, cómo decidís? El... Pero claro, preservar algo que no, es, digamos, que no merece ser preservado es muy peligroso, porque hay gente ofendida, hay memoria que no está claro que se deba recordar siempre, supongo, hay, también hay memoria preservable y memoria no olvidable, pero mejor aparcable, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tenéis...? Ten... Ya sé que no hay, un, no hay un algoritmo, un criterio, pero es, es algo, digamos, que, que hacéis, no sé, con historiadores, con antropólogos, con… con, con ¿Cómo se hace eso? No, porque, pues, o sea, socialmente eso puede unir o dividir una ciudad, ¿no? O sea, o sea, si haces lo de Tortosa mal, creas un cirio de narices, ¿no? Ya está dividida. Sí, sí. Pero, bueno, no, no, a ver, nosotros… Eh, eh, es una cuestión… No, no hay una varita mágica ni, ni una fórmula que diga esto se tiene que hacer así, no, no. Cada caso tiene sus implicaciones y, bueno, nosotros siempre hemos defendido, por un lado, la interdisciplinariedad en, en estos tratamientos de estos casos. Yo soy historiador, eh, Nuria es eh, profesora de bellas artes, también trabajamos con arquitectos, urbanistas, antropólogos, hay, para estudiar todo el caso en sí, no, no, no solo el espacio. Pero, bueno, es el, el, el tema, de por ejemplo, de José Antonio es evidente que, es, que era dañino, es, claro, lo dejan allí y se tenía que hacer algo, ¿no? O eliminarlo o, y si se elimina, ¿qué, qué más? ¿no? Eh, ¿Qué más se tiene que hacer? Por eso digo que no es tanto el, el, la actuación en sí mismo de quitarlo, sino, sino ¿qué más vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué política hay en la ciudad para poder continuar con ello? ¿no? Bueno, yo creo que el reto ahora también en Barcelona... ...muy grande que tenemos es, es la estatua de Colón. ¿Y en Madrid? ¿También? No, en Madrid tenéis la plaza entera. <ríe> bueno. Claro. Pues evidentemente, estamos recuestionando... ...evidentemente la, la, la historia... ...el, el, el, el pasado... Uh, ...a través del, de, de, del presente... ...normal... ...y estos elementos ya no, no encajan. ¿no? Es, eh, hay, hay un cuestionamiento popular sobre tenemos que tener allí ese símbolo que es, bueno, el símbolo de Colón, que a partir de entonces vino todo el imperialismo español en, en América y tal, claro, la sociedad también ha cambiado, es, hay un reto a ver qué, qué se tiene que hacer con esto, no, no es fácil ya, digo, no, no, no, yo no me atrevo a decir, guau. En el caso de la memoria histórica hay una herramienta que es, casi es una varita que se llama Ley de Memoria Histórica, otra cosa es que se quiera aplicar y que se, con, con todas las garantías, ¿no? Esa supuestamente debería ser la, la varita. Y, y claro, el, el tema que, que abre Ricardo… Una, una, pregunta, una pregunta de aclaración. ¿Esa ley varita distingue entre retirar las estatuas ecuestres del dictador y preservar memorialmente otros… ¿Sí? Claro, lo, lo digo no, por desconocimiento ¿eh? básicamente lo que no se puede hacer es homenajear o sea, todo lo que sea homenaje tiene que desaparecer de la vía pública y, y no dice al detalle deban ser sean trasladados a un museo o a un almacén pero tienen que desaparecer ¿no? yo sí que he hecho en falta como el ejemplo de Berlín ese museo de, de los vestigios de las comunidades que fuimos antes de la nuestra, porque quiero ver cómo ha sido ese recorrido, quiero ver a quiénes se les impusieron a esas comunidades. Los problemas con la memoria de, de este Estado vienen de lejos y afortunadamente hay muchas cosas que todavía hacer, porque no hemos hecho nada prácticamente. Una de ellas es este, es este museo. ¿no? Sí, que, sí que me gustaría saber quiénes fuimos, y, y a quienes nos impusieron. Y en el debate de Colón, claro, es que eh, está siendo todo tan escandaloso en este país cuando, cuando hay una corriente internacional que está cuestionando... Yo en, en, en el libro, y perdón por hablar de mi libro, pero hay una... Muchas gracias. El, hay un, en el capítulo de Colón, precisamente, eh, eh, investigué cuáles eran las declaraciones de las de los eh, más de 30 alcaldes de Estados Unidos que en menos de un mes decidieron retirar la estatua de Colón porque aquí no ha, no ha trascendido, eh, no hemos contado los medios de comunicación, bien esa retirada, ¿no? Siempre nos fijábamos en la anécdota en que le habían puesto una diana a Cervantes o a Fray Junípero pero de lo que no hablábamos era por ejemplo de esas estatuas de Colón que eh, personificaban a, a Mussolini. Hay estatuas que con la, idea, con la imagen de, de, de Mussolini lo convertían en Colón, porque aquello las estaban haciendo precisamente los, uh, las guardias de corps del propio Mussolini. Bueno, cada uno de los alcaldes emitió una reflexión sobre, sobre el porqué de las retiradas. Cualquiera de ellas... Sería válida para retirar tanto la de Barcelona como la de Madrid y es un debate que nos estamos lavando las manos. En Medellín, Cáceres, hay una escultura Hernán Cortés que es demencial porque aparece pisando la cabeza de un mexicano. La cobardía, tampoco hemos hablado de los artistas en esos momentos, la precariedad. De la, del, del creador a lo largo de la historia le ha colocado en un lugar tan débil que ha tenido que servir incluso con cobardía al poder que le encarga y la ocurrencia de este escultor fue precisamente colocar a Hernán Cortés pisando una cabeza de un icono que supuestamente acababa de ser derruido en la conquista de México en medio de toda la destrucción de la ciudad aparece pisando esa cabeza. Pero, claro, como es la de un icono y no la de un ser humano, no hay debate, no hay problema, no hay conflicto. Evidentemente sí, y se excusa con eso. Esa escultura sigue hoy en pie. Ha sido vandalizada y ha sido recuperada y ha sido restaurada. Y no estamos debatiendo sobre lo verdaderamente importante, que este Estado es otro. Es, un, es fruto de una mezcla migratoria exquisita y entre nosotros y entre nosotras hay migrantes que tienen que estar conviviendo con todo esto y forman parte de, de nuestra comunidad ¿no? pero no, pero no estamos planteándolo como si no fuera con nosotros. ¿Hay alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Y hablando de la memoria, pues os recuerdo que quedan todavía tres días y una actividad más del Pensa, para el que quiera ir a la Casa Golferix ahora. Uh, estáis todos invitados y si no, pues los días que quedan. Gracias.